Quiero que oigas mi canción Porque yo no paro de pensar Fenomenal, fenomenal Tengo el tiempo Tu perfume, mi ropa no puede